27 de febrero de 2022. Desde altas horas de la madrugada, la única información que se tiene del presidente ucraniano es que ha dejado la capital momentos antes de la invasión rusa de Kiev. La victoria rusa parece inminente. Sin embargo, por la mañana, las redes se despiertan con un mensaje muy distinto, con un vídeo grabado desde el móvil en las calles de la capital. Vladimir Zelensky informa al mundo de que él no se ha ido y que se quedará en la capital luchando junto a su pueblo, un pueblo que sintió esas palabras y que hoy aún resiste. Con este simple mensaje, el presidente empezó la ofensiva virtual contra Rusia. De manera precisa hizo que su mensaje resonara en todo el mundo y cambió la perspectiva que todos, de todos los que observaban el conflicto. Gracias al, al potencial de mensajes como este, Kiev cambió a Kiev. Señoras y señores, gracias al potencial de las redes y los medios, Ucrania se ha conectado con el mundo y la comunidad internacional le está brindando ayuda. Buenos días, soy Iris Requena y junto a mi equipo defendemos que sí, que la discusión pública sobre el suicidio en medios y redes es beneficiosa porque las, los medios y las redes son las herramientas con mayor potencialidad y eficacia comunicativa y esto lo vamos a defender a través de tres argumentos. En primer lugar, el argumento sociológico y es que diversos estudios, entre ellos la epidemiología del suicidio de la Asociación Americana de Psiquiatría, determinan el perfil del suicida y de las personas con ideaciones suicidas. Por lo tanto, tenemos un perfil que está definido. Un perfil disperso, con distintos sociológicamente hablando. Entonces, necesitamos un medio que sea capaz de hacer targeting y de transmitir la información clara y concisa a los diferentes tipos. ¿Y cómo se consigue esto? A través de las redes y los medios. Y es que según el estudio realizado por investigadores de las universidades Columbia, Stanford y Cambridge, el targeting psicológico a través de las redes sociales es capaz de cambiar conductas. Lo que conecta con nuestro segundo y tercer argumento, que vienen a evidenciar cómo esta potencialidad llevada a la práctica está llevando, está llevando beneficios y está ayudando a reducir los suicidios. En primer lugar, el argumento bueno, nuestro segundo argumento, el humano, y es que les demostramos cómo hacer llegar esta información a los perfiles suicidas es beneficioso. Y a través de dos pilares, que son, en primer lugar, las nuevas vías y canales para el tratamiento, y es que estudios como el realizado por el Departamento de Psicología Clínica de la Universidad de Ámsterdam, han demostrado que las personas con, may con mayores ideaciones suicidas no buscan ayuda. Entonces, necesitan una forma rápida de conseguir información que les ayude a no consumar ese suicidio. ¿Y esto cómo se hace? A través de las redes y de los medios. Haciendo proyectos como, por ejemplo, leuregenas de la Unión Europea, que les explicará mi compañera en el primer turno de refutación. Y pasamos al segundo bloque de nuestro argumento humano, que es el del efecto papageno. Y es que si se trata el suicidio de una forma madura y se explica cómo una persona con ideación suicida ha sido capaz de superarlo, esto está directamente relacionado con una disminución, del, de, con un eh, descenso del número de suicidios en los días posteriores. Y es que pasamos a nuestro tercer argumento, el argumento de comunidad. Y es que no hay que olvidar que las redes y los medios son un punto de apoyo para la comunidad y para la familia de las personas con ideaciones suicidas. Un estudio de la Universidad de Alicante demuestra que las personas que rodean a las personas con ideaciones suicidas se pueden informar para poder ayudar... A sus seres queridos a través de las redes. Y es que si desestigmatizamos el suicidio e informamos a la población, esto ayudará cuando se detecten ciertas conductas reduciendo así el suicidio. Igual que la comunidad internacional está ayudando a Ucrania. En conclusión, las redes y los medios tienen todo el potencial para hacer llegar a la gente adecuada la información como bien les hemos demostrado a través de nuestro primer argumento. Pero es que esta potencialidad llevada a la práctica a través de nuestro segundo y tercer argumento está ayudando efectivamente a que se disminuyan los suicidios. Muchas gracias. La discusión pública es un terreno estéril, todo lo mata. Así dijo oportunamente de Muset, y es que el único adjetivo que se nos ocurre a la hora de calificar la discusión pública en medios y redes sociales sobre el suicidio es de letal. Buenas tardes a todos, me llamo Miguel Cabrera y como introductor del equipo IEB1 conformado por Antonio María Inés presentaré los argumentos por los cuales consideramos perjudicial la, eh, la discusión pública sobre... Eh, el suicidio. Antes que nada, me gustaría clarificar que consideramos que esta discusión ya está presente y, por lo tanto, los perjuicios de los que les vamos a hablar son una realidad. Eh, comenzaré presentando los tres argumentos sobre los cuales cimentamos nuestra postura. Primero, un argumento de retroalimentación, seguido de un argumento de frivolización y terminado por uno de competencia. Bien, desarrollemos el primer argumento, el de retroalimentación. Desde nuestro equipo consideramos firmemente que la discusión pública no es beneficiosa, puesto que provoca una mayor cantidad de suicidios. Para ello, tomaremos como referencia el denominado efecto Werther, que defiende que la, gente, que la discusión pública sobre el suicidio no solo hace a las personas que ya se lo están planteando el acometer dicho fin, sino que también a aquellas personas que nunca se habían planteado el suicidio pueden llegar, puedan llegar a planteárselo. Asimismo, también contamos dentro de este argumento con la problemática que nos encontramos cuando justo el suicidio se vuelve un nexo causal que une a un, a un grupo de personas que se ven identificadas entre sí. Y como ha sido el suicidio eso que les ha unido, se van a volver mucho más reacios a buscar ayuda profesional. Bien, prosigamos con el segundo argumento, el de frivolización. No es ningún secreto que la salud mental está cada día más presente en los medios y comunicaciones. Palabras como depresión o suicidio han pasado de ser totalmente tabú a perder, to a perder todo el peso que un día acarreaban. ¿Acaso la desestigmatización del suicidio ha provocado su frivolización? Sin duda. Antes de proceder, permítame citarmente que comprendemos como frívolo. Frívolo es aquello que no concede las cosas la importancia que merece, no las hace con la seriedad. El sentimiento o el interés requeridos. El hecho de que el suicidio sea discusión pública supone que participemos todos en dicha conversación. Esto que conlleva que la mayoría de personas que participan en dicha discusión no adolecen de depresión o pensamientos suicidas, por lo que muy complicadamente van a poder entender la verdadera trascendencia que esto tiene. Es que es la... Tiranía de la mayoría. Es impos imposible no quitarle peso. Solo profesionales como psicólogos o psiquiatras, así como personas que tienen o han tenido pensamientos suicidas, son capaces de entender su verdadera trascendencia. Bien, por último finalizaré con el argumento de competencia y silenciación. Este argumento se fundamenta en el hecho de que las personas que participan en esta conversación no tienen las competencias necesarias para poder tratarlo de forma que sea beneficiosa. La gente en internet especialmente se cree experta de todo cuando realmente no son capaces cuando realmente no son capaces de entender el problema. Asimismo, el hecho de que sea pública genera una gran cantidad de ruido mediático y esto lo único que hace es silenciar las voces de quienes más tienen que ser escuchados. ¿Quiénes son estos que se tienen que escuchar? Principalmente los psicólogos y psiquiatras, que son los profesionales cualificados para tratar estos problemas, así como las personas que tienen o han tenido pensamientos suicidas y las personas, los familiares y amigos que se encuentran en duelo por la pérdida de un ser querido debido al suicidio. Asimismo... Eh... En definitiva, basándonos en nuestros tres argumentos, el argumento de retroalimentación, el argumento de frivolización y el argumento de competencia, podemos afirmar claramente que la discusión en medios y redes sociales no es beneficiosa. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Mi nombre es Mireia Solés y, como primera y procedo a abrir el turno de primera refutación del equipo eh, SAD. Eh, nosotros les queremos comentar al equipo contrario un punto muy importante. Ustedes hablan de frivolización. ¿Y qué más frívola es su propia línea? Porque ustedes hablan de una situación de no discutir. Ustedes mismos hablan de que la discusión pública todo lo mata, pero es que aquí no estamos hablando de esto. Nosotros les venimos a demostrar cómo una discusión pública bien hecha y sana en las redes tiene el potencial y es eficaz para de esta forma poder eh, reducir los suicidios. Y es que esto se lo vamos a demostrar alrededor de toda nuestra línea. Pero es que, además, les voy a plantear una cuestión. La OMS, en 2017, publicó unas guías sobre cómo tratar el suicidio. Estas guías, como tratar el suicidio, respondían a la, cuestión de, a la realización de la OMS de que, al final, las redes son capaces de, transfer, de hacer un impacto positivo en el tratamiento del suicidio si se trata de forma correcta. Y es que esto demuestra que la OMS es consciente del potencial que tienen las redes y lo aprovechan. Y esto también es lo que les vamos a ir demostrando poco a poco durante nuestra línea. Eh, primero de todo, me gustaría exponer… De, voy a proceder a desarrollar los argumentos. En un primer argumento les vamos a demostrar cómo se une al suicida con la información que le beneficia. En un segundo argumento les vamos a demostrar cómo se une al suicida con la terapia. Y finalmente, con un tercer argumento, les vamos a demostrar cómo se une al suicida con la comunidad. Todas estas conexiones se hacen a través de las redes y de los medios. Empecemos, pues, con nuestro primer argumento, la unión del suicida con la información mediante nuestro argumento sociológico. Como ha comentado mi compañera introductora, hemos sido capaces de desarrollar cuál es el y de descubrir cuál es el perfil del suicida y el perfil de la persona con ideación suicida. Como podrán comprobar en, estos, en ambos estudios, son perfiles muy, muy segmentados. Y para poder hacerles llegar información concreta, nosotros aportamos una, eh, un método que ha sido ya eficaz, y es el targeting psicológico. El targeting psicológico es una herramienta mediante la cual se puede hacer llegar información a diversos subgrupos poblacionales en los cuales reciben esta información y la reciben de forma mucho más concisa y concreta. Y esto, eh, el estudio, eh, el targeting psicológico, un, un, un, un acercamiento efectivo para la persuasión digital masiva, demuestra como aplicado un, 50%, un, 50%, un 55% de los clics. En lo, que es él, en lo que se quiere uh, vender, aumenta, y un 40% aumentan las compras. Pero es que esto no se aplica en general, sino también en casos de salud. Como se ha demostrado en este estudio sobre el, papilo, el virus del papiloma humano, sí, mediante el targeting psicológico se les permitió hacer llegar a las mujeres alemanas información crucial sobre ello. Y es que esto nos dice que es, podemos, mediante el targeting psicológico, hacer llegar al individuo, al suicida, a la persona con intención suicida, la información necesaria para sanarlo. ¿Y cuál es esta información? Pues nos vamos a nuestro segundo argumento. Un segundo argumento que se sustenta de forma sólida mediante dos pilares. El pilar de las nuevas, los nuevos canales y el pilar del de efecto papageno. En el primero de todo, como ha comentado nuestra compañera, mi compañera, dos tercios de las personas que se suicidan en el último año no han buscado ayuda psicológica. Ustedes hablan de que se tiene que hablar con psicólogos. ¿Qué psicólogos? Nuestro argumento, este estudio demuestra cómo Dos tercios de las personas que se han suicidado en el último año ni han recibido la vida psicológica ni la han buscado. Esto nos demuestra que hay un claro vacío, que no hay forma de tratarlos. Y qué mejor forma de tratarlos que darles una herramienta que por su, uh, por su naturaleza permite el acceso a todo el mundo y permite llegar a eso. Esto, nos, esto no es una cosa que nosotros decimos, sino que es una cosa que los Estados y la propia Unión Europea han ido reconociendo. Para, les voy a presentar el estudio Eurogenas de las regiones europeas contra, uh, para la prevención del suicidio aporta una serie de eh, programas basados en las tecnologías y las redes sociales y los medios para de esta forma conseguir llegar al suicida y darle información muy necesaria para que al final no consume el acto suicida. Y esta información se hace mediante proyectos pasivos, proyectos activos y proyectos interactivos. Pero es que esto no solo la hace la Unión Europea, sino que además también lo se aplica en España. En el Plan de Prevención del suicidio de, en Euskadi, en este plan también se, uh, se, se usa este acercamiento y este método, pero es que además hay resultados ya. Y los resultados demuestran que reduce la ideación suicida, reduce el suicidio y reduce los intentos de suicidio. Su pregunta, por favor. ¿Que la OMS vea un potencial en las redes sociales implica que hasta ahora las redes sociales hayan explotado ese potencial? Es que, disculpe, es que esto es el punto de la cuestión. La OMS ha reconocido, el máximo exponente de la salud mundial, ha reconocido la potencial de las redes, una potencialidad y una eficacia. Es que ahora mismo les voy a demostrar la eficacia mediante el efecto papageno. Permíteme acercar a los jueces este, eh, esta tabla hecha por Thomas Niedermüller, el máximo exponente en efecto papageno. Esta tabla nos demuestra cómo el suicidio inmediatamente después de hacer un tratamiento responsable con información concreta, con información de cómo las personas han superado la crisis, reduce en un 150%, 100, 125%. Eh, los 10 inmediatos y un 155% en los, en, a la semana a la siguiente. Y finalmente vamos a nuestro último punto, el argumento de comunidad, como el suicida y la comunidad se unen. El suicida sufre un estigma y este estigma, las redes son vitales para quitarlo ¿Cómo lo hacemos? La Universidad de Alicante apuesta por educar a las familias, una educación que puede salir de las redes y que no lo decimos nosotros, sino que también lo dice la Comunidad de Madrid, que ha aprovechado también este método para hacer llegar a las, a las familias información, verá y vital para que el entorno familiar no se sienta desacompañado y no acabe consumando el suicidio. Porque, señoras y señores, qué mejor que las redes que ser el conector para acercar al suicidio a su terapia y a su familia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Benítez y como primer refutador del equipo IEB1 defenderé por qué la discusión pública en redes sociales es perjudicial y para ello me basaré en tres argumentos. Un primer argumento de retroalimentación, un segundo de frivolización y un tercero de competencia. Pero antes de pasar a desarrollarlo me gustaría hacer algunos comentarios acerca de lo que nos ha traído la primera refutadora del equipo a favor. La primera pregunta que yo les planteo para su siguiente intervención es si acaso el targeting psicológico del que nos habla no se podría utilizar en el sentido contrario, es decir, para incentivar los suicidios por parte de aquellos grupos de choque que ya o sea, que surgen en el movimiento en el momento en el que se da publicidad esto. Y la, el segundo comentario que quería hacer es sobre las guías de la OMS que nos han traído. Efectivamente, bueno, eh, el Ministerio de Sanidad lo, la recopiló en un documento y en él podemos leer cómo una de las primeras eh, razones que se da para, o sea, lo que se dice que se debe hacer es no sensacionalizar, por ejemplo, no decir el cómo se produce el suicidio. Ahora yo les planteo, mire, eh, cuando uno estudia periodismo le dicen, la noticia debe componer los 5W, ¿qué, cómo, cuándo, por qué y dónde? Si no decimos el cómo, la noticia ya no tiene sentido. Por tanto, no es atractiva desde el punto de vista periodístico y no va a conseguir el fin que el medio de comunicación tiene. Por tanto, es imposible que se dé el efecto papageno. Y esto lo reflejamos en un informe de, la, de la, eh, la revista de la Asociación Española de Neuropsicología llamado El tratamiento del suicidio de la prensa española, en el que me remito a su conclusión y leo textualmente «El estudio pone de manifiesto que la mayoría de las noticias publicadas en la prensa española acerca del suicidio no cumplen con las recomendaciones hechas por la OMS». Bien, dicho esto… Paso a continuación con eh, nuestra línea. El prim nuestro primer argumento es un argumento de retroalimentación. Defendemos que la discusión pública es, es nociva, es perjudicial, porque incentiva y motiva conductas suicidas de personas que, de no haber recibido estos estímulos informativos, no se habían suicidado. Es decir, provoca lo que se conoce como el efecto Werther. Efecto Werther que consiste en eh, que, a través, o sea, después de la publicación de noticias, de darle bombo televisivo, bombo mediático a noticias sobre suicidio, incrementan los casos. Esto lo demostramos con dos estudios. ...de la Universidad de Melbourne y Canberra, llamado Suicide in the Media... ...en cuyas conclusiones vuelvo a leer textualmente, dice... ...el estudio considera que existe una asociación entre cómo se muestra el suicidio en la ficción... ...y un consecuente comportamiento suicida. Y el segundo, estu el segundo estudio es, está fue publicado en la revista Injury Prevention en el año 2002... ...y volviendo a remitirme a sus conclusiones, leo... Cuanta mayor atención reciba el suicidio por parte de los medios, mayor es el aumento de las tasas de suicidios. Es decir, el hecho de que se dé una discusión pública tiene como consecuencia que se publique información, tanto dada por expertos como por inexpertos. Esta información, de acuerdo con este otro informe que les traemos de la Asociación Americana de Suicidología, puede dar lugar a que se consumen los actos suicidas. Como, por ejemplo, en el caso del hijo de un periodista danés, que a través de Internet encontró en una página web el método con el que posteriormente se suicidaría. Con lo anterior demostramos que las personas potencialmente suicidas no se verían beneficiadas, sino perjudicadas. Pero incluso comprando que esta conversación pública haga que estas personas se sientan identificadas con otros, que tengan un componente humano, esto dará lugar a la formación de grupos cuya razón de ser sea las propias tendencias suicidas. De se nos habla en este otro informe, eh, en el cual, vuelvo a leer textualmente, eh, dice... Refiriéndose a estos grupos, una característica de estos grupos es el rechazo a la intervención profesional, debido a que consideran parte de su personalidad el problema mental. Muchas de las comunidades que se forman en Internet promueven la normalización y validación de obsesiones que, al final, llevarán a tendencias autodestructivas. Es decir, no genera una inclusión social. Nuestro segundo argumento es un argumento de frivolización. La discusión pública es perjudicial porque resta importancia, es decir, frivoliza un asunto de enorme gravedad como es el suicidio. Al abrir la puerta al debate, tanto expertos como inexpertos, se llega a una generalización masiva de la discusión pública que acabará en su frivolización. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no adolecen de pensamientos suicidas y les será enormemente dificultoso entender la verdadera trascendencia del asunto. Tan solo personas con formación como psicólogos, psiquiatras, médicos y personas que realmente lo viven en sus propias carnes son capaces de ello. Y, máximo aún, cuando las redes sociales se emplean para la difusión de memes y contenido entre, de entretenimiento. Piénsese en la broma sobre feminismo o la guerra de Ucrania, temas importantísimos que se difunden a diario en ellas. Dígame no usted evidencia de que estos memes comunidades sean mayoría? De hecho, el estudio Increasing Health Seeking and Referrals for Individuals dice que las redes sociales tienen un papel clave para reducir el estigma. ¿No cree que los comentarios positivos son mayoría en las redes sociales hoy en día? El hecho de que las redes sociales tengan un papel clave no significa que los memes y la, el contenido de entretenimiento no sea mayoría en eh, redes sociales como TikTok o Instagram, de las cuales le traeremos evidencia a continuación. No voy a concederle más preguntas. Y, bueno, no solo... Realmente esta frivolización llevará a que estas personas no o sea, no entiendan su problema como comprendido por la generalidad de la gente y, por tanto, no busquen ayuda. Nuestro tercer argumento es un argumento de competencia. Es decir, nosotros defendemos que la discusión pública es perjudicial porque la mayor parte de la gente no es competente para hablar de suicidio. ¿Cómo apreciamos esta incompetencia? Pues, por ejemplo, en redes sociales como TikTok, con el tren que se ha formado últimamente en torno a la canción Los Sabanales. Entendiendo la dureza del asunto y con total solemnidad, eh, leo textualmente algunas de las frases que se publican en Internet ahora mismo sobre ello no me suicido porque le estaría haciendo un favor al mundo y yo no hago favores o si me suicido, pierdo la vida y yo nunca pierdo. También apreciamos esta banalización, esta frivolización, esta falta de competencia en frases cotidianas como mañana tengo examen, me quiero morir o tengo ganas de pegarme un tiro. ¿Y por qué no son, no son competentes? Miren, en TikTok el 45% de las personas tienen entre 16 y 24 años según la propia plataforma. <risa> no han tenido ni el tiempo mínimo para sacarse una licenciatura, una carrera eh, para ello. Y precisamente por el riesgo que tiene este, esta difusión, esta generalización y abertura al debate a gente sin competencia y sin ser experto en absolutamente nada, se justifica la falta, o sea, la restricción de la libertad de expresión. Y otra consecuencia que me gustaría comentar es que se pierde la visibilidad de la opinión de los expertos con respecto a la del resto, porque se genera un ruido mediático que ocultará, tapará, invisibilizará la opinión de la gente que sí sigue esas recomendaciones de la OMS, porque ha estudiado para ello y porque se dedica expresamente a ello. En resumen, por esos tres argumentos de retroalimentación, frivolización y competencia, consideramos que la discusión pública en redes sociales sobre el suicidio es perjudicial. Muchas gracias. Buenas tardes, soy David Andrés y voy a proceder con el segundo turno de refutación del equipo SAD1. Me gustaría comentar en primer lugar unas cosas. Que algo tenga potencial, lo que ha admitido uh, en una pregunta el equipo contrario, es positivo. Es bueno, que tenga, es bueno que algo tenga potencial. Es beneficioso que algo tenga potencial. Que algo tenga potencial no es malo, es bueno. Creo que es, esto es algo con lo que todos estaremos de acuerdo. Y nosotros estamos defendiendo esto. Defendemos que las redes sociales tienen potencial, las redes y medios para acabar con el suicidio, tienen un potencial, que el equipo contrario es reconocido. ...que este potencial ya, ya está existiendo actualmente... ...que actualmente ya son beneficiosas... ...pero además y sobre todo... ...que creo que lo, es lo que hemos venido a debatir en el día de hoy... ...que las redes sociales y medios... ...como instrumento son idóneos... ...como instrumento funcionan... ...como instrumento son beneficiosos... ...para acabar con el suicidio... ...y el equipo contrario... ...presenta una línea basada en posibles riesgos... ...en posibles cosas que ellos consideran... ...que podrían irle mal a las redes sociales... ...en posibles caos anecdóticos... ...pero yo le preguntaba y no han demostrado aún que las redes sociales se usen más mal que bien. No han demostrado que esas anécdotas de TikTok que han presentado sean mayoría. Yo se lo he preguntado y ustedes no lo, han, no lo han demostrado. De hecho, que la propia OMS, lo comentaba mi compañera, haya implementado unas directrices de cómo se debe tratar el suicidio en redes y medios, es una demostración de que la OMS sabe, y lo dice en el prólogo de las propias directrices, de las que ustedes también han hablado, que las redes y medios son imprescindibles para acabar con el problema del suicidio que es un instrumento imprescindible para ello y que además funciona. La OMS nunca haría unas directrices sobre cómo fumar bien. Creo que estaremos todos de acuerdo, porque sabe que fumar no es beneficioso. Pero sí hace unas directrices de cómo tratar bien el suicidio en redes y medios, porque saben que tratar el suicidio en redes y medios es imprescindible para acabar con la problemática del suicidio. Y que se hable bien es importante para acabar con esta lacra, para acabar con esta pandemia silenciosa. El equipo contrario, en cambio, quiere agachar la cabeza. Quiere hacer ver que el suicidio no existe, quiere hacer que continúe siendo un tema tabú y esto es lo que es precisamente frivolizar. Ocultar el problema y que el problema no exista es lo que genera problemas. Y presentan tres argumentos. Un primer cuento donde hablan de retroalimentación, de que provoca más suicidios, no han hablado de cuánto. Nosotros aquí les hemos dicho ¿no? que la estrategia de la OMS para que se hable bien cuando se habla bien en redes y medios bajan los casos de suicidio. Tenemos el ejemplo de Holanda, al que habló mi compañera en la introducción, el ejemplo de Austria, el ejemplo de Hong Kong. Tenemos ejemplos donde ya se están aplicando las directrices de la OMS, está funcionando y con lo cual las redes y los medios sirven para acabar con este problema. Y hablan ustedes de... Um, del efecto papagayo han intentado, han intentado uh, contraponerlo con el efecto Werder, pero no, no, no se han salido uh, demasiado. Y después hablan de la frivolización, que es importante acabar con el estigma del suicidio. Pero niegan toda discusión pública ustedes, niegan toda discusión pública. ¿Cómo vamos a acabar con el estigma del suicidio si no hay discusión pública? Como tenemos que, a, que acabar con el estigma del suicidio es hablando del tema, es con la discusión pública. Y esta discusión pública tiene que darse en redes y tiene que darse en medios. Lo dice el estudio que les comentaba anteriormente, ¿no? Increasing health seeking and referrals for individuals, como claramente las redes y los medios son imprescindibles para acabar con el estigma, la actividad allí es imprescindible. Ahora doy su pregunta, pero antes permítame que comente también su tercer argumento, que es que hablan de que tenemos que escuchar solo opiniones expertas, tenemos que escuchar a psicólogos, pero niegan que solo un tercio de las personas con intenciones suicidas acuden a estos psicólogos. ¿Qué hacemos con los otros dos tercios? ¿Qué hacemos con ellos si no acuden a psicólogos? utilizar las redes sociales porque están funcionando, porque las redes sociales, si no han dicho nada de nuestro argumento 2, ofrecen nuevas vías de curación. El ejemplo de Eurogena, el ejemplo de la Comunidad de Madrid, el ejemplo del País Vasco, donde a través de las redes sociales se están aplicando mecanismos de curación donde en las propias redes ya se soluciona el problema, además de que las redes sirven para fomentar que las personas también acudan a servicios profesionales. Estamos de acuerdo. Su pregunta, por favor. ¿El carácter imprescindible de los, de los medios no puede referirse a que los medios deben quizás no difundir información que produzca el efecto Werther. Exacto, y por eso la, la OMS ha implementado unas directrices para garantizar que no se cumpla esto, para garantizar que se hable bien del suicidio, para garantizar que se cumpla. Y se está aplicando. Ustedes en ningún momento han demostrado, quizás lo sacan a la segunda reputación, será una pena porque no les podremos um, responder pero no han demostrado en ningún momento que se hable más mal que bien en redes sociales. Esto es importante. Esto sí que hablamos de que se habla más bien que mal. De que hay unas directrices de la OMS que se están aplicando en legislaciones nacionales, que se están aplicando en legislaciones autonómicas, en Holanda, en la Comunidad de Madrid, País Vasco. Las directrices de la OMS que permiten que se hable bien se están aplicando y están funcionando. Esto es lo importante. Ustedes en ningún momento demuestran que se hable más mal que bien. De hecho, han sacado unos ejemplos de TikTok que, evidentemente, nos parecen a todos en esta sala, seguro, horrendos ¿no? que la gente comunique de esta manera en redes sociales, pero gracias a Dios no son mayoría. Y gracias a Dios las redes sociales, TikTok, por ejemplo, Instagram, tiene mecanismos de filtro, tiene algoritmos a través del Big Data que permiten eliminar estas publicaciones. Si ustedes hacen una simple búsqueda en Google sobre el suicidio, me quiero suicidar, métodos para suicidarse, verán como todas las primeras entradas también en redes sociales son a favor de la esperanza, a favor de que la gente no se suicide. Y frente a esto presentamos tres argumentos donde evidenciamos que sí que es el mejor instrumento las redes y los medios para hablar del suicidio y para solucionar el problema. Un primer argumento sociológico donde hablamos del targeting, del marketing digital, es que por el perfil del suicida, por cómo está definido, por cómo lo tenemos identificado, las redes sociales y el marketing digital que ofrecen las redes sociales nos permite hacer llegar el mensaje concreto que queremos hacer llegar a la persona a la que lo queremos hacer llegar. ¿Y este mensaje cuál es? Argumento humano. Primero, nuevas vías de tratamiento, no han dicho nada. Eurógena, Comunidad de Madrid, ejemplos donde ya se está curando a las personas a través de las redes. Relacionamos al individuo con su curación y también el efecto papageno. Y un tercer argumento, que es el argumento de la comunidad, que es que las personas suicidas no están solas, están envueltas de un entorno. El entorno tiene que saber identificar señales de suicidio, tiene que saber ver señales de depresión para ayudar al suicida de su entorno. ¿Y cómo hacemos llegar también el mensaje a la comunidad del suicida? A través de las redes sociales, lo dice el estudio de la Universidad de Valencia que hemos presentado. Más beneficios que riesgos, utilicemos las redes para acabar con este problema. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Galán y como refutadora número 2 del equipo de IEB quería primero comenzar respondiendo a las preguntas que nos ha traído el refutador número 2 de SADE. Primero de todo, nos ha dicho primero que probemos que hay más contenido malo que bueno ellos tampoco nos han probado que haya más contenido. Bueno, qué malo, independientemente de qué cantidad haya más, la importancia no es tan la cantidad, sino la repercusión que tenga cada uno. Y está claro que aquellas noticias que se vuelven trending topic suelen ser aquellas que hacen gracia o que son memes. ¿Por qué? Por la naturaleza de estas redes sociales. Y no me pueden decir que no, porque es obvio con la cantidad de memes que están rodando últimamente de, por ejemplo, Putin llorando porque no puede ver Pretty Little Liars o cualquier otro meme que podemos ver de cualquier tema, súper importante. eso es la importancia, la repercusión, no la cantidad. Pero bueno, ustedes aún así tampoco lo han probado. Y aún así, vamos a poner que hay muchísima más cantidad de, de, de información de calidad que de información negativa. ¿Saben cuál es el problema? El margen de error. ¿Por qué? Básicamente estamos en un tema que es tan vulnerable que un paso en falso cuesta una vida. Por lo cual, me da igual que haya 100.000 noticias más eh, buenas que malas, porque es que esa una, una mala ya me puede costar la vida de una persona, y ahí el problema. Después, quiero comenzar haciendo unos breves apuntes a su línea, nos han traído un argumento soci sociológico, uno humano y otro de papageno. Primero de todo, quería comentar que ellos mismos han dicho que hay un perfil muy disperso del suicida, eh, el problema de la información que se promueve en las redes sociales es que es una información general y quiero recordar los tres tipos de suicidio que hay que son suicidio por identificación por formación y por imitación El identificación es básicamente aquella persona que ya de por sí tiene esas tendencias el de formación es aquella persona que se le planta la vida en la cabeza y la imitación es el efecto de copycat básicamente a qué me refiero con esto hay dos de ellos que se van a ver mucho más perjudicados por esa información que van a ver en redes sociales aunque a lo mejor a ese por identificación se le salve la vida por lo cual estamos en dos casos poniendo más perjuicios y en uno a lo mejor poniendo beneficios que realmente no han probado. ¿Por qué? Porque el problema de toda la línea que me ha traído el equipo contrario es que se basa en que la OMS ve potencial, la OMS dice X. La OMS no es un medio de comunicación, por lo cual la OMS realmente no entiende cómo funciona. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede haber mucho potencial que hasta ahora ese potencial no ha, no ha, no ha sido explotado y no nos han demostrado cómo esto en un futuro va a cambiar. Nosotros les hemos demostrado que actualmente hay un perjuicio y que en el futuro va a seguir habiéndolo. porque Voy a repetir lo que ya he dicho mi R1. Los medios de comunicación siguen siendo una empresa. ¿Qué es lo que quieren las empresas? Ganar dinero. ¿Cómo gana un medio de comunicación este dinero? Con las visitas, con la audiencia. Entonces, si remontamos a las 5 W, que, que ya ha comentado mi compañero, es imposible que siga estas pautas de la OMS y este potencial que ve la OMS, y que a la vez siga haciendo las noticias como debe hacerlas y que consiga su audiencia. Por lo tanto, uno es completamente incompatible con con el otro. Después nos han buscado precisamente un argumento del de ser humano y que no buscan ayuda. ¿Saben? ¿Saben por qué no buscan ayuda? Porque la discusión pública que ha habido hasta hoy lo que ha causado es una frivolización. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la canción de Tusa, donde dice, me da una depresión tonta o se cura con rumba. Ese es el problema. Y precisamente porque la gente se lee, se ríe de esos problemas, tienen miedo de pedir ayuda. Hasta que no acabemos que en esa frivolización no se les va a quitar el miedo de encima y van a ir a pedir esa ayuda que tanto necesita. Es ahí el problema. Y después el efecto de Papageno se tienen que dar dos cosas para que se dé el efecto papageno. Primero de todo, que los medios sigan los requisitos. Ya hemos demostrado eh, en la en refutación número uno, a través de las evidencias, que esto no se da. Y después, segundo, que la gente se tome en serio lo que... Y le voy a explicar de dos maneras por qué la gente no se va a tomar en serio lo que... Primero de todo, ya hemos hablado de los memes. Esa es, la primera, esa es la primera manera. Y la segunda manera es, supongamos, vale, comprémosle que la gente se va a tomar en serio lo que lee. Vamos a, vamos a comprárselo. ¿Saben cuál es el problema? Que con esta difusión pública va a haber tanta información entrando en las redes y a la vez con ello también memes, que va a haber un problema en que se va, va a haber una difusión de qué es verdad y qué no es verdad. ¿A qué me refiero? Podemos ver en este informe sobre suicidio y prevención que uno de los indicadores de riesgo es «prefiero estar muerto o cuando me muera me echaréis de menos». No son un poco parecidas a lo que hemos visto en el TikTok, son bastante parecidas. Que entonces la gente no se va a tomar en serio cuando una persona haga esa llamada de auxilio. Y aunque se lo tome en serio, va a haber una saturación. ¿A qué me refiero con esa saturación? Que va a haber tanta gente diciendo tantas cosas que va a haber un segundo en el que ya las personas no van a decir ¿Estás bien? Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Van a acabar saturados, no van a saber qué es verdad y qué es mentira. Y ahí viene nuestra línea. ¿Qué decimos nosotros con esa línea? Primero, retroalimentación, es lo que acabamos de explicar precisamente. El efecto Werther es lo que se está dando hasta ahora. Hemos demostrado que se va a seguir dando y el equipo contrario no ha dicho lo contrario. ¿Su pregunta? Sí, permíteme que asuma que más allá de los ejemplos de Putin o la Tusa no tiene evidencia de que hay más contenido malo que bueno. Entonces le pregunto... ¿No cree usted que la plasmación en directivas nacionales y en legislaciones autonómicas de las directrices de la OMS van a conseguir que se publique más contenido bueno que malo? Hay una diferencia entre responsabilidad social y legal, al que me refiero es que aunque haya unas pautas que haya que seguir, no siempre se siguen. Voy a seguir con mi línea. Después sigo con el, nuestro segundo argumento que es el de frivolización. Nos han dicho, no discutir es más frívolo. La cosa es que no estamos diciendo que no se discuta. Estamos diciendo que... No se discutan redes sociales, porque no estamos a favor del silencio, pero tampoco vamos a defender el sensacionalismo y causar e inducir a muertes. Se tiene que hacer en otro tipo de plataforma. Estamos a favor de la educación, de la formación y de la discusión, no en medios y redes sociales. Y después nuestro último argumento es el de competencia. ¿A qué nos referimos aquí? Pues precisamente lo que ocurre es por el efecto anclaje, que es básicamente un prejuicio que se provoca a la atención que es la tendencia humana a darle un mayor peso a la primera noticia que leen. ¿Cuál es el problema? Si tenemos a tanta gente que no tiene ni idea del tema realmente, poniendo información nos arriesgamos a que una persona con tendencia a suicidio, la primera noticia que lea sea una perjudicial, una tóxica, una incorrecta y ya se quede con eso en la cabeza, lo cual le, le, le lleva al suicidio. Además, aparte de esto, se está silenciando las voces que realmente van a causar un impacto. Entonces, precisamente por estos tres argumentos, uno de retroalimentación, uno de frivolización y uno de competencia, estamos completamente en contra de la pregunta de hoy. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Bosco Silva y voy a proceder con el primer turno de refutaciones cruzadas. Bien, tengo un apunte, una petición y una pregunta para el equipo contrario. En primer lugar, un apunte. Nos decían, me da igual si hay 100.000 noticias positivas y una sola negativa. Y no nos demostraban que esa sola negativa vaya a tener muchísimos más, muchísima más repercusión que esas, que esas 100.000 positivas. Y, no nos, y como sí que lo demostrábamos nosotros, es decir, nosotros les hemos demostrado, mientras, mientras los estudios del efecto Papageno, que el tratamiento responsable en redes y medios desciende los suicidios. Si ponemos 100.000 contra uno y resulta que los 100.000 sí que está demostrado que reducen los suicidios. Y el uno ni siquiera nos lo demuestran, pero es que aunque lo redujeran sería una balanza absolutamente... Eh, eh, desequilibrada nos están comprando los argumentos, nos están dando la razón. Bien, la petición. Queremos que el equipo contrario se dé la vuelta y mire, al, mire el problema a los ojos. Cojamos el toro por los cuernos. Toda la línea contraria del equipo toda la línea del equipo contrario, perdón, defiende que no tratemos el problema, que lo ignoremos, que nos quedemos quietos, que crucemos los dedos y esper, esperando así que por arte de magia se, se resuelva el problema. De hecho, lo decían en su mismo exordio. Decían, la discusión pública y no mencionaban redes y medios, la discusión pública es un territorio estéril. Decían que el adjetivo que mejor se refiere a la discusión pública es que es letal. Y lo decían Así. Bien, la pregunta es, ¿cómo? Entonces, si no podemos hablar del suicidio nunca, si no podemos hablar del suicidio en redes y en medios, pero tampoco podemos hablarlo en otras discusiones públicas porque también tampoco también defendían que, que eso es negativo, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Cómo solucionamos el problema si no lo miramos a la cara? ¿Cómo solucionamos el problema si nos damos la vuelta, si miramos a la pared y no hacemos absolutamente nada? Muchas gracias. ¿Saben cuál es el problema de ir a la guerra con un tanque blindado al 99%? Que por ese 1% que no está blindado puede acabar tu vida. ¿A qué me refiero con esto? No nos han demostrado que haya más noticias buenas que malas. No nos han demostrado. Pero nosotros sí hemos demostrado como, a pesar de la cantidad que haya, la repercusión de las malas va a ser mucho peor que el beneficio que podría o no aportarme eh, las buenas, ¿y a qué me refiero con esto? Primero de todo nos han estado hablando todo el rato del efecto papajeno, nos han dicho que podría darse y que debería darse, estoy de acuerdo, no han dicho que se dé ni que se vaya a dar en un futuro. Nosotros hemos demostrado cómo actualmente se está dando el efecto Werther y cómo por ahora lo que se está indicando es que se va a seguir dando. Ellos no nos han demostrado en ningún momento lo contrario, nos han traído pautas, nos han, de, nos han dicho el debería y el potencial, pero no nos han dicho que esto realmente se pueda plasmar, que es la realidad. Y la realidad de hoy es que las redes sociales están siendo un perjuicio, porque me da igual la cantidad de noticias que haya, me da igual. ¿Por qué? Porque puedo plantar ideas en la cabeza a gente que antes no sabía ni siquiera planteado el suicidarse. Podemos, a gente... La cosa es que el beneficio no está asegurado, el perjuicio sí, ya lo hemos demostrado y aparte es eso, no sabemos si le va a ayudar a una persona con tendencias suicidas, pero sí que está demostrado que hay dos tipos de suicidios que se pueden formar precisamente cuando leen estas noticias. Entonces estamos implementando a uno esta idea en la cabeza y a otros no sabemos siquiera si los estamos salvando. Muchas gracias. De nuevo, en primer lugar, el equipo contrario ha cambiado de opinión a lo largo del debate. Primero, la discusión pública todo lo mata y ahora discusión sí, pero en redes no. Aclárense, no, por favor. Bueno, en segundo lugar, me gustaría decir que el equipo contrario también cae en el error de la sobregeneralización. Y es que no nos evidencian que, que, se, hable mal, que se hable más mal que bien, pero es que además tampoco nos dicen que las repercusiones de que, la difusión del, que las repercusiones de la difusión del contenido a malo sean mayores que las del contenido bueno. Lo que le ha quedado muy bonito en la frase a la refutadora, pero no lo ha probado. Les hemos evidenciado como el 99% del contenido bueno reduce efectivamente los suicidios con el caso de Holanda o con el caso de Hong Kong, cosa que ellos no han probado. Y es que nos aportan casos aislados, repito, no nos evidencia que los perjuicios de las redes sean mayores que los beneficios. Hay riesgos, sí, los asumimos, pero, les, no, pero y es que no decimos nosotros que las redes sean perfectas, pero es que que no sean perfectas no significa que no sean beneficiosas. Son beneficiosas, tal y como les hemos demostrado a través de toda nuestra argumentación, a través de todos nuestros argumentos. Los beneficios son mayores que los perjuicios. Su 1% no tiene más repercusión que nuestro 99%, como les hemos demostrado con nuestros casos de Hong Kong, con Holanda. Eh, este debate ha sido, en conclusión, un debate manco de evidencia por parte del equipo rival, porque no nos han evidenciado cómo su repercusión es mayor que la nuestra repercusión de nuestros casos positivos. En conclusión, las redes son beneficiosas para, para tratar el suicidio y efectivamente reducen los suicidios. Muchas gracias. La pregunta del debate es si la discusión pública es beneficiosa en los medios y redes sociales. Nosotros hemos defendido que en medios y redes sociales no, no hemos hablado de discusión pública en general, pero como eso no es el debate, no voy a seguir mencionando eso. Nos hablan de casos de Hong Kong o no, no me acuerdo de dónde, pero es que no no lo han evidenciado. Son casos que mencionan y han explicado la importancia del caso y el por qué ese un caso es mucho más importante que todos los casos que se han dado hasta el día de hoy y no lo han evidenciado en ningún momento, lo cual nos gustaría haber visto esa evidencia. Y después nos han dicho que por qué nuestro 1% es mucho más importante que su 99%. Y es tan fácil como que su 99% es un podría y nuestro 1% es mata. No estamos hablando de cualquier otro tema, estamos hablando aquí de la vida, del derecho a la vida. Y estamos hablando de posiblemente uno de los temas más vulnerables eh, a día de hoy. ¿Y a qué me refiero con esto? Me vuelvo a repetir. Un paso en falso le cuesta la vida a una persona. Ellos no han probado que los beneficios vayan a ser seguros y en este tema necesitamos que los beneficios sean seguros. Pero en todo caso, nosotros sí que hemos demostrado que estos perjuicios han sido probados, han ocurrido hasta el día de hoy y por ahora van a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que se están respaldando ellos son unas meras pautas que actualmente ningún medio está siguiendo y no parece que lo vayan a seguir hasta ahora y no nos han probado lo contrario. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Inés Rodríguez y, como conclusora del equipo del IEB, voy a demostrar a continuación por qué nuestros argumentos en contra de la pregunta formulada en el día de hoy se han mantenido en pie a lo largo de todo el debate, al contrario que los del equipo que se presentaba a favor. En primer lugar, el equipo contrario nos ha traído tres argumentos. Uno sociológico, que se basaba en el targeting psicológico, uno humano y uno del efecto papageno. En el argumento sociológico nos hablaban de cómo hay muchos perfiles de un suicida, por tanto, con un targeting psicológico podíamos solucionar problemas. Desde mi equipo, lo que les hemos dicho es, si hay tantos perfiles distintos, cómo vamos a dar una información que venga generalizada en lugar de la atención individual que dan psicólogos y psiquiatras. En segundo lugar, su argumento humano. Su argumento humano, no, lo que nos, lo, como lo hemos refutado, es en este momento la información que se está dando es mala, por tanto, nos va a afectar de manera negativa. No solo la información que se está dando es mala, sino que la información que nos han dicho ellos que es buena, en ningún momento nos han probado que esté aquí ahora, al contrario que nosotros, y tampoco nos han mostrado cómo va a producir más bien que mal. En tercer lugar, nos han traído el argumento de eh, el efecto papageno, que nos han dicho que hay casos en Hong Kong y en Holanda, pero no nos han dicho en cómo han afectado este efecto papageno a la tasa de suicidios en estos momentos, al contrario que nuestro efecto Werther, que sí que hemos evidenciado a lo largo de, de, de todo el debate y sí que hemos dicho cómo está afectando en estos momentos a la población, que es de manera negativa. Y con esto paso a nuestros tres argumentos. Nosotros hemos traído tres argumentos, un argumento de retroalimentación, un argumento de frivolización y un argumento de competencia más bien de falta de esta. En primer lugar, nuestro, nuestro argumento de retroalimentación. ¿En qué se basaba nuestro argumento de retroalimentación? En un efecto Werther, que hemos traído pruebas consistentes y numerosas de cómo está afectando actualmente, porque la discusión pública es algo que se está dando en la actualidad, pues de cómo esta discusión pública está siendo negativa y de cómo está afectando a las personas con tendencias suicidas. Es decir, este, este efecto Werther lo que está provocando es que se suba la tasa de suicidios en la actualidad, en la realidad. En segundo lugar, hemos hablado de un argumento de frivolización, es decir, de la desestigmatización extrema y de la banalización que se están dando en estos momentos en medios y redes sociales, lo cual está provocando que la gente no pida ayuda. Y en tercer lugar, hemos traído un argumento de competencia, o más bien de falta de competencia. Que ¿Por qué? Porque la gente que habla en redes y medios no está cualificada para hablar de este tema, y los que sí lo están se quedan silenciados por la voz de la mayoría. Es decir, se hace mucho ruido y las voces que realmente importan, es decir, las voces de psicólogos, psiquiatras, personas que realmente tienen tendencias suicidas o que están pasando por este tipo de problemas, no se están viendo, precisamente porque... Hay tanta gente hablando que la minoría se queda reducida en medio de todas esas voces. Y me gustaría decir también que nos han traído las pautas de la OMS, que son maravillosas y eh, eh, realmente podrían funcionar, pero no nos han demostrado, uno, que en este momento estén funcionando y, segundo, que vayan a funcionar en un futuro, porque en este momento lo que hemos probado nosotros es que nos están aplicando. Y por estos tres argumentos de retroalimentación, frivolización y competencia, consideramos que la discusión pública en medios y redes es totalmente negativa. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ya me he presentado antes, soy Busco Silva y vengo a ejercer el turno de conclusión. Antes de empezar, me gustaría agradecer al equipo contrario. Ha sido un muy interesante debate, muy enriquecedor y, y creo que bueno, estamos muy agradecidos por ello. También estoy, quiero agradecer al, al jurado asistente, al público y a la organización del torneo. Estamos muy agradecidos por haber podido participar en este torneo y lo hemos disfrutado muchísimo. Bien, empezando con la línea eh, que ha presentado el equipo contrario. Nos presentaba una línea de tres argumentos, retroalimentación, frivolización y competencia. La línea entera defendía que no se debe hablar del suicidio. Bien, eh, el, el primer y segundo argumento, en especial, defendían que no se hable. Defendían que debíamos debíamos poner en una balanza el Werther versus el papagueno, pero no demostraban que el Werther se sostenía sobre el papagueno. Nosotros hemos demostrado que el papageno es tremendamente efectivo y en la evidencia que les hemos dado y que han introducido mis compañeras, hemos demostrado como como el, A través del efecto Papageno, a través de la, de, de la conversación responsable, de la discusión pública responsable en redes y medios sociales sobre el suicidio, se, ve, eh, se reducen los casos de manera efectiva y podemos así demostrar su el efecto que tanto nos achacaban que no demostrábamos bien, en segundo lugar el, los, el, el tercer argumento del equipo contrario el argumento de competencia, ignoraban la realidad de que se habla bien, ignoraban y de hecho no demostraban ni siquiera de que se habla mal bueno, más allá de casos anecdóticos como son pues, los memes o una canción eh, de pop eh, eh, por, eh, Además, una refutación que les hemos hecho que creo que desmontaba toda la línea del equipo contrario es que hacían una máxima. Decían, como las redes tienen riesgos, no podemos usarlas. Es decir, las redes tienen que ser absolutamente perfectas para que las podamos usar. Bien, si, ese, si las redes fuesen absolutamente perfectas, no tendríamos debate. Evidentemente, es una balanza. Es una balanza entre el buen uso de las redes y el mal uso de las redes. Entre que se hable bien y que se hable mal. Les hemos dicho que se habla bien y, además, que cuando se habla bien, se reducen los suicidios. El efecto es positivo, quedando demostrado Toda nuestra línea. Bien, hablando de nuestra línea, les traíamos una línea de tres argumentos. Un argumento sociológico, que lo han intentado refutar diciendo que el targeting no funciona porque hay un perfil disperso. Precisamente porque el perfil es disperso, es el targeting psicológico la mejor herramienta para llegar a él. El estudio que les hemos demostrado… De, de, de... ...que les hemos presentado demuestra efectivamente la eficacia de ese tratamiento psicológico... ...adaptándose a características psicológicas de subgrupos poblacionales. Eh, además, nos presenta, les presentamos un segundo argumento, argumento humano... ...que se sostenía en dos pilares claros, vías de tratamiento y el efecto Papageno. Vías de tratamiento no nos han dicho absolutamente nada, no nos lo han refutado en ningún momento. En cambio, el efecto Papageno sí que nos lo han intentado refutar con el efecto Werther... ...pero creemos que en ningún momento lo han, lo han podido demostrar. Y un argumento de comunidad que tampoco nos han refutado en ningún momento. Por tanto, nos han refutado un argumento y medio y ni siquiera así han dañado esos argumentos. El equipo contrario nos traía una argumentación de muerte, desesperanza y silencio. Y ante el silencio, nosotros hemos presentado una línea de esperanza, que sabemos, y así lo hemos demostrado, que salva vidas. La discusión pública en redes, contrario de lo que argumentaba el equipo contrario, es el terreno fértil sobre el que plantar la semilla de la solución. Muchas gracias.